poquitito fue el Mundial de Tango, señoras, y señores. Y los semifinalistas los tenemos nosotros. Así es que me voy a parar para darle la bienvenida a Juan Pablo Valdebenito y Belén Jiménez. bienvenidos chicos! Uh, ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Bueno, felicitaciones, primero. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Muy Cuéntenme un poco cómo fue ese, ese Mundial. Eh, bueno, co como te contábamos, recién en el corte eh, hay dos categorías, sí. que es categoría pista y categoría escenario. Nosotros fuimos en las dos y, bueno, Tuvimos la suerte también de, de poder clasificar entre muchísimas parejas que, que arrancan allá. Qué lindo. ¿Y hace cuánto que bailan juntos? Porque ustedes ya, ya han venido a saludarnos, a visitarnos aquí. Sí, hace cinco años que uh -huh. bailamos juntos. Qué lindo que... es el tango, ¿viste? Porque es sexy, es, es, un, es una bonita danza. Sí, eh, no, no, no. Nosotros la, la, la vemos como muy de, desde la parte de conexión, claro, de, desde cual? la pareja, sí. Qué lindo. lindo. ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cómo? ¿Se conocieron bailando tango? Eh, no tango, pero folclore sí también, folclore y tango. Porque... Ah, ah, claro, claro. Y Bueno, dijeron vamos con folclore y después después vamos más apretaditos. Claro. ¿Y camas o camas ah, juntas, chicos? Preguntando La eso? temática de hoy. ¿Ustedes viven juntos? Eh, no. No, o sea, casas separadas. Casas separadas. Los novios hace cinco años me decían. Sí. ¿Y cómo vienen con eso? ¿Bien? ¿Se bien. quedan así? Re bien, sí. Los dos están de acuerdo, ¿ven? Y, ¿Y si sí? dices, chicos. y de eso se ¿tal trata. Bien. Tal vez hay que analizarlo. Chicos, gracias por venir. Vamos a ir a la pausa con ustedes. ¿Les parece? Los disfrutamos. Muchas gracias. Vamos. A ver, chicos.